Bueno, saludos, soy Israel Banguera. en esta hora les traigo la solución, al eh, problema de es que no les aparece para agregar el botón de donación a su cuenta de YouTube, bueno, no aparece en Paypal como tal, en mi caso yo le daba clic para agregar el botón de donación y salían solo estas tres opciones y no entendía por qué no me, no me aparecía la opción, no salía la opción no me daba la opción para agregar el botón de donación y decidir buscar el método y no encontraba hasta que me puse a cacharrear eh, yo mismo hasta explorando hasta que di con el problema entonces lo que tiene que hacer es lo siguiente deben crear una nueva cuenta en paypal de tal modo en, el, en la descripción del video les dejo el link para que ingresen y una vez le den clic en el link les dejaran la descripción del video esperan los 5 segundos de publicidad y les quedará así aquí van a escribir un correo electrónico en mi caso voy a crear uno a escribir uno que ya tengo ah no, perdón, es Hotmail crean una contraseña la confirman que escriben el nombre el apellido y el nombre de la empresa en mi caso es el mismo nombre que tengo en youtube entonces estos datos se llenan automáticamente porque ya lo tengo así configurado, número de teléfono eh, dirección del barrio, eh, no, su, la dirección de su casa, el código postal, la ciudad y la provincia en mi caso, como no me sale la provincia, escojo cualquiera. Yo, por lo general, siempre cojo una, cojo las la dos, una de las dos primeras. Da, aceptamos los términos y condiciones y luego damos clic en aceptar y continuar. No se olviden tener su correo, el que agregaron aquí, abierto para que confirmen. Bueno, una vez aquí, van a escoger el tipo de empresa. Como es algo, pues, de. En YouTube, yo por lo general cojo autónoma y aquí eh, deben de coger una categoría de la empresa. Voy a coger una cualquiera: educación. Bien, voy a coger escuela primaria y secundaria. Y aquí les pide la URL de la sociedad. En mi caso, ponga la URL de mi canal de YouTube. clic en continuar ahora eh, nacionalidad en mi caso es colombia fecha de nacimiento eh, ponen una fecha cualquiera día puedo poner 9 es eh, 09 el mes voy a poner el 09 también del año 1994 eh, Damos clic en Continuar. Bueno, una vez aquí, vamos a confirmar el correo. Miren, acá ya me llegó para confirmarlo. Confirmación. No, le di fue en el primero y en el segundo. Confirmación. Le llegan dos le, llegan dos correos a, a su bandeja de entrada. ahora porque no me salió confirmación de todos modos vamos, configuración de pagos Omítanlo el correo de en configuración de pagos porque no me salió la confirmación quizás porque lo tengo abierto bueno una vez aquí ya la cuenta está creada como hacemos para agregar el botón de donación a youtube entonces como hacemos para agregar el botón de donación en nuestra cuenta de youtube entonces, como no saben ustedes por dónde ingresar aquí porque está recién creada, simplemente se vienen aquí a más mapa del sitio. O sea, les va a guiar de una forma más fácil para, que, para encontrar las herramientas que necesitamos. Entonces, damos clic en, en miren, eh, nos dirigimos aquí a herramientas, luego a administra, administrar botones de, de PayPal. Damos clic allí. y nos sale la plataforma o la imagen que nosotros por lo general conocemos es aquí donde nos surgía el problema y no nos dejaba crear no encontramos el botón de donación pero esta vez sí lo vamos a encontrar porque lo cre creamos la cuenta como una empresa eh, como cuenta para empresa perdón entonces damos clic clic aquí en crear un nuevo botón aquí vamos a damos clic aquí en la lista desplegable y miren que ya no nos salen apenas los, los tres que nos salían por defecto y ya sale aquí donativos miren que ya sale damos clic allí pero solo háganlo por el por el link que les dejo en la descripción del vídeo no creen una cuenta normal como lo hemos venido haciendo durante hace mucho tiempo háganlo con el link que les estoy dejando en la descripción del vídeo donativo eh, nombre de la, de la organización pues mi no, el nombre de mi cuenta en youtube eh, ya que voy creando el botón en mi caso voy a escoger eh, esta moneda ustedes cogen la que quieran dejamos así por defecto y listo damos clic en crear botón aquí eh, damos clic en correo electrónico y seleccionamos todo el link que está aquí damos clic derecho copiar nos venimos a nuestra cuenta de youtube vamos a hacerlo desde cero supongamos que la cuenta está cerrada vamos a youtube mi cuenta de youtube y aquí damos clic en personalizar canal una vez que estemos aquí vamos a dar clic en acerca de y aquí como pueden ver está mi botón de donación y de Facebook que ya lo había hecho pero vamos a voy a repetir el proceso para que miren cómo se hace entonces qué hice yo le di clic aquí miren que cuando uno baja el mouse el puntero sale un lapicero o un, o un... cómo se le dice un Logo en forma de plumas aquí. O lapicero, como le dicen. Y dan clic aquí. Y le sale la opción para agregar la dirección que copiamos allá. Entonces, yo aquí tengo la donación y Facebook. Si yo voy a agregar otra de donación de Paypal, de la cuenta que creé ahora para mostrarle a ustedes cómo se hace, doy clic aquí en agregar. Aquí pego la URL que copié. Y aquí escribo donación, ya está escrito pero escribo donación y luego le doy clic en listo eh, aquí me dice que todo, todos los vínculos personalizados deben de tener un título y una url única como ya lo he creado por eso no me deja, bueno pero de todas maneras ya ustedes como no tienen el link aquí una vez le den clic en listo les va a salir aquí miren sale aquí donación y si quieren agregar de otro otro de otra plataforma también les sale aquí vamos a vamos a probar con mi cuenta de youtube y a, a pegar el link de mi cuenta de youtube ya que de donación no me deja porque ya lo tengo eh, o sea tiene el mismo título de donación entonces ya no me está dejando ah otra cosa ese mismo link que copiaron para donar para que la gente les done lo pueden pegar en la descripción del video, de cada video que ustedes suban para que la gente, los, los suscriptores o los que miran sus videos eh, puedan donar desde allá, no tengan que venirse acá al perfil de ustedes miralo y en listo y ahí sí me y miren que sale aquí de youtube, mírenlo acá YouTube, Facebook y PayPal. De esa, de esa forma les sale, de esa forma agregan el botón de donación. Si ustedes quieren quieren copegar este este link en sus quieren que les aparezca aquí en sus videos, simplemente van y lo pegan en la descripción del video y cuando la, la, alguien le dé clic en en la descripción del video o en mostrar más aquí. Entonces les va a salir le va a salir el botón de donación ahí. Si yo le doy clic en editar este video y pego acá abajo. Pego aquí. Luego doy clic en guardar. cuando yo cuando el suscriptor le dé clic en el vídeo y se venga bueno saludos soy Israel banguera aquí en la descripción donde lo pegamos ah lo pegué fue en otro lo pegué fue en otro vídeo como es que tengo tres de los mismos entonces bueno de todos modos eh, de todos modos perdón eh, así se, se no lo pegué en este vídeo lo pegué fue en, en otro solo que como tengo tres vídeos con la misma categoría no no me salió la opción esto es que así pegan el botón de donación y la gente podrá donar lo, lo peguen en la descripción del vídeo cometí el error de lo de pegarlo en otro vídeo y luego lo busqué en el que no era porque tengo tres de los mismos y así no me sale esto es que la, la cuestión es que cuando ustedes cuando alguien vaya a donarles va a encontrar el botón aquí mírenlo aquí da clic ahí y automáticamente eh, le sale la opción para donar porque ya está agregado el botón de donación lo importante es que ya se descubrió cómo hacer para que el botón aparezca y aquí la gente puede donar Cometí algunos errores en el video andarle darle clic en donde no era, pero espero que me la pasen y me la me perdonen esa parte ahí. Pero de ese de esa forma que se hacen en la descripción del video les dejo el link y espero que lo disfruten. Eso ha sido todo por hoy. Bueno, chao.